Salten, salten, salten, conejitos, salten, salten. Salten, conejitos, salten, salten, salten, conejitos, salten, salten. Despierten, conejitos, salten, salten, salten, conejitos, salten, salten. Despierten, conejitos, salten, salten, salten, salten, conejitos, salten, salten conejitos, salten y alto.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 de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 con tu mano en la mía ¡Alto! que ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? ¡Camina! Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro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 Tu mano es la mía.